Muy bien, vamos a hacer en este documento de Word eh, la habilidad de poder visualizar todo lo que hacemos haciendo clic en esta figurita. Y ahora vamos a meter un, una numeración de página. La idea es que aparezca en el centro del documento para que sea fácilmente legible. Aquí hay una opción donde puedo poner, jalar más bien del margen izquierdo el número de página y ponerlo en el centro. Vamos a hacerlo un poco más grande para que sea visible para todos. Y cambiar el color para que sea un color gris y no interfiera con el texto negro que va a estar de frente. Okay. Aquí lo alargamos un poco, hasta podemos ponerlo en negrita para que sea más amplio. Y es una especie de fondo de agua, o sea, el texto que pongamos no va a caer encima de esta numeración. Hago clic otra vez en el documento para salir de los márgenes y encabezados. Y vamos a pegar un poquito de información en varias páginas para ser exacto en 8. Quiero meter 8 distintas páginas en un solo documentito que después puedo doblar fácilmente y, pues, este es más fácil para manipular. Simplemente lo saco, redoblo o desdoblo, no sé cómo lo quieren decir. Y entonces podríamos eh, ahorrarnos un montón de hojas. Y estaríamos ayudando a la naturaleza en algo que se llama ahorro carbono. O algo así. Bien, dejar tu marca de ahorro carbono. Bueno, después les dejo un link para que tengan una idea de lo que vamos. Ahora sí, este documento simplemente lo imprimimos teniendo en claro que hay que hacer que se imprima una ocho páginas en una sola hoja. Este es el resultado que tendríamos. Y ahora vamos con el doblaje para que vean cómo puedo leer ocho páginas en un solo documentito. Aquí está la primera, la segunda y la tercera hoja, la cuarta y si quiero continuar con las demás le doy la vueltita. Aquí está la quinta y sexta, séptima y octava y yo me he ido un poquito más allá. Entonces si se fijan bien. Podemos tener hasta 16 páginas porque he impreso en la parte contraria de la hoja, en su vuelta. Igual, lo doblamos y se acuerdamos que habíamos terminado en 8. Muy bien, aquí está 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hojitas en una sola que nos hemos ahorrado. ¿Qué les parece?